Tenedor, Tenedor, ¿Eh? ¿Dónde está Tenedor? ¿Eh? ¿Y este laberinto? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Uh. Uh. ¿Qué habrá sucedido conmigo? Uh, ¡Au! este mes. Hoy qué qué está pasando? Tenedor, tenedor. Un pequeño problema. Llega muy buenos días a todos. Tenedor, tenedor, tenedor, te estoy buscando. Tenedor, ¿eh? Tenedor, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Ay, oh, voy a ver qué está tramando este. Escuchen todos, ya estoy cansado de que me molesten y todas estas cosas. Ahora, eh, voy a hacer mi venganza. Ahora, si me están escuchando, pues es un milagro, pero, y si no me están escuchando, los voy a matar. ¿Qué le estará pasando a Tenedor? Ah, supongo de que son sus juegos y creo que solamente está haciendo bromas. Pero en realidad no será tan bueno lo que hará Tenedor, porque... <risas> Habrá una terrible amenaza. <risas> me atraganté una, una bola de pelo, me la voy a sacar al baño. Pero, vamos a ver algunas cosillas de qué es lo que pasará con nuestros amigos. ¡Suéltame! ¡Suéltame, hijo! ¡Cállate! No soy, no soy tu hijo. ¿Qué te pasa? Ay, ¡Ayuda! Y en este gran momento, será un momento para que un gran superhéroe nos ayude. ¡Hora de salvar la ciudad! ¡Hora de detener esta venganza que está planeando el tenedor! ¡Hora! ¡Hora de vencer al tenedor! ¡Y que sea! ¡Ay! ¡Como estoy diciendo! ¡Que sea bueno para siempre! ¡Y siempre sea un gran hijo de la madre cuchara! ¡Ah! Pero... ¿Habrá un pequeño problema? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ja, <risa> perro inútil! ¡Ja, <risa> uy ay, ¡Ay! Supongo que no era buena idea salvar... ¡Salvar al universo! ¡Haz algo, macho superhéroe! ¡Confío en ti, gran superhéroe! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yo pensaré en algo! Solo cálmate. Este problema solo lo van a saber solucionar los héroes, como Marcher Superhéroe. Pero un momento. Marcher Superhéroe estará exhausto. Estará exhausto y dejará que Tenedor... Tenedor... Pues destruya las casas y haga unas maldades. O tal vez, eh, mate a, las, a la gente con este cable de electricidad. ¡Mi casa se quema! <risa> tu casa se quema, ¿eh? Cállate, un ratón estúpido que está ahí adentro. <risa> ¡Ay! También tendremos que necesitar al gran bombero hora de apagar incendios ay me caí desde muy alto pero no me pasó nada pero prometo salvar al universo no se preocupan todos salvaremos el día ay mm. Muy buenos días a todos. La película 2 estreno 1 de febrero de 2022. Solo en cines y en el canal de YouTube Yobi Pérez. Mm -hmm. ah. Pero antes... Un gran saludo a todo mi público. Además a todos mis fans. ¡Ah! ¡Los quiero todos! Y si tienen un problema, llamen a su héroe favorito, el Superhéroe! El número de teléfono estará apareciendo en pantalla. Hermanito, no hay ningún número. <risa> Perdón, ni siquiera los trolé. Adiós. Y recuerden, chicos... Esta película se va a estrenar el 1 de febrero de 2022, así que nos vemos en la próxima. Mm, mm, mm, mm, mm.